¿Se vacunó contra el coronavirus? Sí. ¿Y cómo anduvo con la vacuna? Muy bien, muy bien. ¿Tuvo algún problema? No, gracias a Dios. ¿Se lo recomendaría al resto de los pacientes? A todos los pacientes. Muy bien, gracias.